you <music> Muy buenas noches, Laura Martínez les da la bienvenida a Costa Rica, Costa Rica en Juego, una producción que se enmarca dentro de la propuesta que ha hecho la Universidad de Costa Rica UCR Electoral, de los tres medios de comunicación, Canal 15, las radioemisoras y el Semanario Universidad. Una propuesta que invita a todos y todas las candidatas a la presidencia de la República y nos preparamos para ese gran debate en enero también con toda esta convocatoria a estas personas aspirantes a la silla presidencial. Y esta es una noche de muchísima información y nos acompaña Hulda Miranda para tratar varias de esas noticias de relevancia de esta semana. Buenas noches, Ulda Buenas noches, doña Laura. ¿Qué tal? Eh, un placer acompañarle en este penúltimo programa del sí? año de Costa Rica en Juego. Ya huele a Navidad, ya hay tamales hay en la tamales. calle. Y bueno... Todavía en diciembre seguimos aportando información, y sobre muchísima. todo en el contexto, como decimos siempre, de la campaña electoral Así es. que es tan importante para el futuro del país. Tenemos informaciones, pero también que están relacionadas con el tema de la salud, ulda, porque hay una preocupación muy grande sobre Omicron. Hay una preocupación muy grande y precisamente este fue un tema que tocamos hace unos días en el programa Interferencia de las uh -huh. radioemisoras UCR. Con el microbiólogo bioinformático José Arturo Molina, sí. que él es del Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales de acá de la Universidad de Costa Rica. Y tal vez, doña Laura, antes de hablar un poco del tema, podríamos escucharlo a él parte unos segundos de lo que conversamos con él en Interferencia. Escuchemos. El hecho de reportar una nueva variante no es en sí, lo, lo, lo verdad, no, no, eso no es de extrañar verdaderamente que, que se haya reportado una variante. Lo que llamó muchísimo la, la atención y ha sido motivo de preocupación es que tuvo un brinco muy abrupto en el número de mutaciones que tenía. De ahí las alertas, ¿verdad? porque esas 32 mutaciones podrían suponer un cambio, no lo sabemos, podrían suponer un cambio más drástico en la parte de transmisión y en la parte de efectividad de las vacunas. Lo que ha llamado la atención con respecto a esta variante es que no se reportan casos mortales aún, pero tenemos un reporte relativamente pequeño de casos. ¿Qué podemos decir entonces uh -huh. de Omicron, esta nueva variante del coronavirus? Que bueno, se reportó por primera vez en Sudáfrica hace algunas semanas, a finales de noviembre, y que como decía, él tiene 32 mutaciones, pero esto... En, en el programa de interferencia ah, lo conversamos, uh -huh. claro que de pronto suena muy alarmante 32 mutaciones, esto es peligroso y ya nos explicaba don José Arturo que no necesariamente que ahorita está en un proceso de estudio eh, no hay los casos que están reportados de personas con esta nueva variante del coronavirus tienen síntomas leves en realidad uh -huh. eh, y que ellos, bueno siempre las, las personas especialistas siempre están monitoreando cómo afecta eh, la transmisión y eventualmente la mortalidad, pero no ha sido el caso de Omicron. Entonces uh -huh. él nos explicaba que en ocasiones incluso el tema de las mutaciones incluso puede permitir que el coronavirus eh, sea una enfermedad, digamos que se vuelva común, que no implica las mutaciones, que bueno, que esto se volvió más peligroso. Como fue Delta, que fue muy agresiva y que por cierto, el incidencia dijo que de, de las muestras analizadas, el 100% eran casos con esta variante, con Delta. De hecho, hasta ahora, por lo que pudimos conversar con él, Delta sigue siendo de mayor preocupación que retomemos. en el caso de Omicron. Todavía hay pocos casos reportados. Algunos de los síntomas leves son fatiga, dolor de cabeza, mm, fiebre. Pero eso. el mensaje que él transmitió y que me parece importante que acá en Costa Rica en juego lo retomemos es no hay que alarmarse, hay que seguir monitoreando qué ocurre con esta nueva variante del coronavirus, pero no es que ha ocurrido de momento una tragedia mayor, ¿verdad?, con respecto pues a, a lo que ya venía sucediendo ah, con, la, con la pandemia. Porque nos tenía encendidas las alarmas, ¿verdad?, en torno a que ahí vienen las festividades, pero además hay toda una convocatoria para el regreso a clases de manera normal, este, para la, la presencialidad, entonces uno dice presencialidad en medio de una nueva variante sobre la cual se está haciendo estudios eh, daba mucho temor me parece que leí no sé si fue un cable esta este este día que sí es que sí es contagiosa si sí es eh, tal vez no es tan, tan severa como delta pero que sí es bastante contagiosa esa es la no razón no sé si eso es así esa es la razón si por la que, claro por la que la organización mundial de la salud pone, digamos, énfasis en decir que es de preocupación uh -huh. esta variante, pero, decía él, bueno, han sido síntomas leves las personas que han sido reportadas, que han sido han padecido, que han padecido, y no ha habido, de momento, un aumento tampoco en la mortalidad, para creer, verdad, que puede ser más agresiva, quizá, en ese sentido, eh, por lo cual es que él decía, bueno, no podemos bajar la guardia un poco de, de la vigilancia y demás, pero no ha significado que que la vacunación de momento no esté funcionando, todo lo contrario. Eso es lo otro que también leí en otro cable internacional hoy, eh, que bueno, las farmacéuticas, en particular ya Pfizer, se preparan para esa tercera dosis y han dicho, me parece la Organización Mundial de la Salud, que con, una, con esta tercera dosis pues se podría enfrentar esta nueva variante de Omicron. Recordemos que acá en el país ya se está aplicando una tercera dosis para personal de, de primera línea, uh -huh. también para personas adultas mayores. De momento, hemos tenido muy buenas noticias, doña Laura, en el manejo de la pandemia en el país. Me parece que uh -huh. fue el día de ayer que no hubo, hubo fallecimientos. Hubo fallecimientos y bueno, eso es de, de alegrarse definitivamente. Sí, no sé cuál es el caso del día de hoy. Estaba pensando precisamente sobre ello, si habrá habido... Eh, personas que hayan perdido la vida pero ayer no hubo después de 17 meses después de 17 meses <risa> y esa es una de las noticias en otros mm -hmm. temas usted decía que hablamos de temas de salud y obviamente la alimentación tiene muchísimo que ver con los temas de salud esta noticia, este reportaje es del Semanario Universidad de la periodista, la colega Lucía Molina y es muy triste es un dato realmente triste y preocupante Dice que una de cada seis personas en el país no reciben al menos una de sus tres comidas diarias. Y estos son datos de la Organización Internacional de la Alimentación en el informe Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y Nutricional que se publicó a finales de noviembre. Sí, y la pandemia no es la única responsable, son datos del 2018 al 2020. Correcto, este es un promedio de ese periodo que usted señala, 2018-2020, pero que significan 800 mil personas. Que en, alguna, en algún momento del día no pueden tener alguno de los de los alimentos. Sí. Y de esas personas, 100.000 han pasado al menos un día entero sin comer. Y como decía usted, esto no es solamente relacionado con la situación de la pandemia, pero además... Significa que ha incrementado la cantidad de personas, si se compara con el promedio que hubo entre el 2014 y el 2016, es decir, va creciendo la cantidad de personas que están en esta situación que el informe eh, califica o describe como inseguridad alimentaria. Ellos le llaman así este, para ser más, decir sí, eso es hambre. Eso, eso es, es hambre. hambre. Son personas que en, eh, en el día pasan con hambre. Así es. Eh, que se van a la cama con hambre, porque no, no, no es porque no es esa hambre que tenemos, ay, bueno, no comí bien o lo que sea, no, no, es porque no hay que comer. No hay que comer. Y este informe se acerca también, o es similar según el reportaje de Lucía, eh, a datos del de el informe estado. de Estado de la Nación. Uh -huh. Entre julio del 2019 y junio del 2020 dice que 47,6% de los hogares eh, alrededor de 763 mil hogares simple. experimentó en algún momento esto que, como usted dice, sí, decimos inseguridad alimentaria, pero es uh -huh. personas con hambre en las familias y... Por no hacer esa, una, una de esas comidas. Correcto. Hay otro dato, me parece a mí, este, que es muy, muy significativo, que dice, hay un incremento de, ¿verdad? de 200 mil personas si se compara con el promedio de FAO de 2014 a 2016. Pero me parece que hay otro dato aquí, creo que era de 100 mil personas, y, y, que prácticamente o que no tuvieron o que no comieron durante todo el día. Durante todo un día, sí, correcto, que ese es el... el el dato, aunque en general es uh -huh. una situación muy lamentable pues ya pensar que en todo un día 100 o sea, mil personas no, en algún momento no alimento. contaron con un solo alimento, uh -huh. eh, realmente es un, una situación y como decíamos en la coyuntura electoral, pues que las candidaturas tienen que pensar las personas candidatas a, a gobernar este país en un abordaje urgente, me uh -huh. parece para una situación como esta así es, y de los programas sociales, nada más decir que en ese reportaje a mí me llamó muchísimo la atención que se habla que una maestra que, que tiene varios empleos en distintas escuelas logró, de, han detectado cantidad importante de estudiantes eh, eh, que no llegan, que no tienen una de estas comidas y que hubo que hacer un abordaje especial en esos centros educativos. Me parece que es en Guasimo, eh, en Ciczaola en en y Siquirre. En y, Siquirre sí. y que esto, por supuesto, les afecta el desarrollo educativo. ¿Quién puede ir a Estamos estudiar con el vacío? Ahí está, Ahí está, ¿verdad? Reflejada esa brecha. Pero es algo dramático porque se supone que está el comedor estudiantil y se supone que están los eh, programas de atención social de Limas, bueno, pero no, no, no, no, no fueron suficientes y las maestras han tenido que resolverlo de su propio bolsillo. La atención de estudiantes que llegan con hambre, llegan con hambre y no les dicen maestra, no puedo concentrarme. Y que esto pasa mucho en hogares, por ejemplo, con madres, jefas de hogar que no tienen un trabajo. Nivel estable. educativo. Muy elevado. Las zonas más afectadas, dice el reportaje, ya tenemos que ir saliendo, me están diciendo, es Pacífico Central, Huetar Norte y Chorotega, eh, son las que reportan la situación más crítica en términos absolutos, ¿verdad? Estos son, uh -huh. estos dos temas, pues parte de lo que los medios de comunicación de la Universidad de Así Costa Rica es. cubrimos durante los últimos días. Muchísimas gracias a Hulda Miranda por esta información, eh, pero tenemos más... Eh, generada eh, también por lo que es nuestro espacio Doble Check, muy interesante porque dice es falso que Costa Rica y Finlandia inviertan lo mismo en educación como afirmó el candidato Fabricio Alvarado. ¿En qué se parecen Finlandia y Costa Rica? Fabriz Alvarado dice que nos parecemos en la inversión para la educación. El problema es que el candidato presidencial de Nueva República está equivocado. Fabriz Alvarado hizo una comparación sobre el sistema educativo del país en un debate que el Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense, el SEC, organizó el pasado 17 de noviembre. En términos relativos, en Costa Rica se invierte en educación pues algo similar a Finlandia. Finlandia es uno de los mejores sistemas educativos del mundo y Costa Rica es un sistema de mediana calidad. En realidad, y contrario a lo que dice Fabrizio Alvarado, hay una simetría entre la educación pública costarricense y la finlandesa cuando vemos la inversión en dinero equivalente por cada estudiante. Así lo señala la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, según sus datos comparables más recientes. Hay que ver la inversión pública por estudiante que asiste a tiempo completo de primaria hasta universidad. En el 2018, esa inversión en Costa Rica fue de casi $4,500 dólares por estudiante, mientras que Finlandia invirtió $12,650 dólares. Finlandia invierte casi el triple de recursos en educación por estudiante en comparación con Costa Rica. El promedio de la OCDE para ese año fue de 10.000 dólares. Costa Rica está por debajo de ese promedio, mientras que Finlandia lo supera. Ojo, la conversión de monedas para esa comparación no se hace con los valores del mercado cambiario. La OCDE emplea una medida para comparar el poder adquisitivo absoluto de las distintas monedas de los países que la conforman. Contactamos a la campaña de Fabrizio Alvarado, pero no hubo respuesta. Es probable que el candidato se estuviera refiriendo a la inversión en educación como porcentaje del producto interno bruto, el PIB. En el 2018, Costa Rica y Finlandia destinaron entre 5.6 y 5.1 de su PIB a la educación, respectivamente. Puede sonar parecido, pero esa comparación tiene distorsiones que la hacen inapropiada. Por eso, la inversión en educación se establece con montos por estudiante. En una campaña política, las comparaciones con otros países pueden ser útiles y hasta tentadoras, pero hay que hacer esas mediciones con la regla apropiada. Bueno, y ahora vamos con otro tema de fondo que tiene que ver y con candidatos presidenciales que tiene que ver con el manejo de los puertos. Las concesiones de obra pública en ambos puertos es, son parte de la realidad. Estamos hablando tanto de eh, los muelles de Moín, bueno, de más bien del, del Atlántico, ¿verdad? Y estamos hablando también de lo que sucede en el Pacífico. Así que, bueno, eh, quisiéramos abordar este tema sobre si estas concesiones han resultado lo que se esperaba eh, ¿Lograron los exportadores, las personas exportadoras, una reducción en sus tarifas? Eh, ¿Se pasó de alguna manera de un monopolio público a un monopolio privado? ¿Qué ha pasado con Jabdeva? ¿Qué rol tendrá Jabdeva ¿O qué rol está teniendo en este momento? ¿Cómo la visualizan los candidatos a la, y las candidatas a la presidencia de la República? Para hablar sobre ese tema estamos ya con Sergio Mena del partido Nueva Generación. Se estará integrando en los próximos minutos don Eduardo del Partido Restauración Nacional y también tendremos otras voces que han, se han referido a este tema y que son vitales también en este, en este abordaje. Gracias a Sergio Mena por estar aquí con nosotros desde temprano. Buenas noches. Buenas noches, doña Laura. Muy agradecido y, eh, de compartir con usted en esto que se llama Costa Rica. En juego. juego. Así es. Gracias, porque todos estos temas nos ponen al país en juego. Totalmente. Sin duda. Eh, hay una realidad que yo quisiera compartir con usted eh, sobre varias informaciones que me llaman muchísimo la atención y eh, una de ellas eh, voy a referirme a tal vez una de las que ha sido abordada mmm, con mayor eh, polémica y es que la situación de la terminal portuaria de, de Limón que está controlada en este momento por la empresa holandesa, la transnacional APM Terminals eh, bueno, se, se ha venido ha venido generando una serie de, de dudas en torno al impacto que han tenido las tarifas para las personas, para las, para los exportadores. ¿Es usted, ¿Conoce usted sobre este tema, Sergio Mena, del Partido Nueva Generación? ¿Ha escuchado usted sobre ello y cuál sería su abordaje dentro de su agenda política? Bueno, vamos a ver, yo creo que nosotros como un partido que tiene responsabilidad en un consejo municipal en Limón, tenemos representación uh -huh. en Talamanca también. Ah, es cierto. Eh, hemos sido un partido que tiene 12 años de estar visitando el cantón central de Limón y los cantones aledaños a Limón. Efectivamente, eh, tenemos conocimiento, sobre todo por medios de comunicación y por testimonio de algunos exportadores, que a esta hora, a dos años y medio de estar la terminal, ...la terminal de contenedores operando aproximadamente... ...se está viendo que no era tan cierto... ...que iba a haber ese gran ahorro, grandísimo... ...entre lo que hacía Abdeva ...y los costos que iba a emitir la terminal... Eh, ...hay un costo elevado que se paga en la terminal... ...y los tiempos tampoco son tan eficientes... ...como se querían comparar en el inicio... ...a Abdeva se le acusó para el 2014 ya... ...de ineficiencia, de insuficiencia financiera de que se gastaban toda la plata en salarios, de que ya no había competitividad. Y ese fue el aviso de que ya venía la concesión esta de Holanda que usted indica. En Costa Rica me parece a mí que las concesiones eh, entre costarricenses son más sanas que las, con, las concesiones internacionales. Esa es una cosa que yo pienso. En los dos puertos hay concesiones, Correcto, una de colombianos. Y, eh, sí. Hemos entregado a, a, a extranjeros el control de los puertos. Y a mí me parece eh, eh, que cuando pensamos en acciones que no marquen soberanía nacional... Ya hemos hipotecado en un tema que no es el que estamos hablando, la suerte de los pequeños agricultores con más de 16 tratados de libre comercio a nivel que hemos firmado. Y esto se parece, pero es diferente. Es la concesión de una gran empresa internacional, multimegamillonaria que simplemente ve como un negocio la costa atlántica de Costa Rica. Eh, yo creo que hubo mucha opacidad en, el, en, el, en la concesión al inicio la información no fue muy clara eso se venía manejando desde los gobiernos de liberación nacional que, pre, que fueron previos a Luis Guillermo ¿Se Solís usted a doña Laura Chinchilla y, Chichilla, y Chichilla, a buscar Arias correcto y este, cuando ya en el 14, justo cuando gana don Guillermo Solís, le entregan al presidente Solís el país ya con una noticia que Japdeva es inviable, curiosamente como que diciendo, diciendo liberación nacional no vamos a ser nosotros los que vamos a inaugurar eh, la terminal. Y efectivamente hoy, por lo menos las noticias que tengo, es que son largas colas que se hacen ahí en, en la ruta 32, no solo una ruta que está condenada a terminar en el 2029, sino que hay noticias, claras noticias, de que este, se está causando una gran presa, parece que APM Terminal está, está ocupando uno de los accesos al puerto que no permite salida de, de forma segura, entonces si hay una emergencia no se puede salir. Y este, hay una duda razonable en la población sobre la, el famoso canon, verdad que, que representa una suma de millones. Lo que paga, lo que la, paga empresa. la empresa. Que me hace gracia, como lo planteaban en los medios, que en, no aquí, pero en otros, de que la empresa decidió otorgarnos eso. Como diciendo, este, nosotros, APM Terminals, como somos muy buena gente, vamos a otorgarle un poquito de plata al país en contrapelo a habernos permitido llegar uh -huh. a operar una concesión. Entonces, yo creo que... Que sí hay, hay dudas serias sobre los costos y especialmente la forma en cómo se ha querido liquidar, porque usted se mete a la página de Abdeva y dice que hay un plan 2020-2024, mm. pero lo que hay es una liquidación total de la Junta Portuaria, ¿verdad? Estamos ya, no sé si quedan hoy 300 empleados. Bien, vamos también a escuchar a David Gursón, diputado del Partido de Liberación Nacional, que se ha referido a este tema ampliamente en la Asamblea Legislativa. Eh, y queremos preguntarle cuál es la posición en este momento porque bueno, ha sido usted muy beligerante en torno a este tema pero cuál es la situación en este momento que se está dando con el servicio portuario ofrecido por APM Terminals y cuál es el hoy oh, usted me parece que lo estaba pidiendo don David Gurzón eh, que no se le aplicara la regla fiscal a Abdeva, a la Junta eh, portuaria de Desarrollo de la Vertiente Atlántica. Me gustaría escucharlo, ¿por qué? Y además, bueno, se ha venido diciendo que se está salvando a, a Jabdeva cuando se le da este presupuesto. No sé si usted lo valora así o no. Eh, buenas noches, bienvenido, don David. Buenas noches, doña Laura, y un saludo al candidato del partido Nueva Generación que nos acompaña en esta noche en el SET. En verdad. La situación de Japdeva se fue debilitando eh, poco a poco para justificar la entrega de la carga a APM Terminals, donde las tarifas crecieron ostensiblemente a poco más del doble de lo que originalmente Japdeva cobraba y por otra parte se afectó sustancialmente la cantidad de empleados que Jabdeva tenía y APM Terminals eh, inició operaciones eh, con menos personal y parte de ello está el problema de la eficiencia en la atención de la carga y la afectación a los exportadores nacionales donde la competencia que la competitividad que tenemos internacionalmente nos bueno, ha puesto en bueno, un balance bueno, negativo bueno, por los altos parte, costos bueno. para competir con otros países productores de piña y de banano y asimismo los costos de las importaciones nacionales se han aumentado de manera tal que los costarricenses estamos pagando más alto por los servicios y por los productos que ingresan por esa terminal, siendo que Después de eso, los exportadores empezaron a reconocer la eficiencia de Jabdeva y la afectación que han visto en las finanzas de las empresas costarricenses. El gobierno de don Carlos Alvarado indicó que la ministra de Comercio Exterior en aquel entonces y eh, otros dos ministros tenían que renegociar las tarifas de Jabdeva y no pasó nada, absolutamente nada. Eh, los exportadores han estado a la espera de esas rebajas, de esas condiciones para operar mejor. Vino la situación interna en la institución, donde los recursos de la institución fueron embargados por el sindicato y entonces la reestructuración con los fondos que se giraron a Japdeva no, eh, no se logró en el tiempo eh, que estaba planificado y hubo que nuevamente de parte del Gobierno de la República, hacer unas modificaciones presupuestarias para agregarle recursos para que Jabdeba pueda continuar con la reestructuración. Aprobamos leyes para darle instrumentos a Jabdeba para operar con un poquito más de libertad y buscar nuevos nichos de negocios. Eso es un tema que no lo hemos visto, porque lo que llegó a Japdeva, pues realmente fue por los problemas que estaban aconteciendo en Caldera, donde... En el puerto de Limón se recibieron barcos graneleros y se tuvo una eficiencia excelente por parte de los servicios portuarios que brindó Hapdeva a menores costos porque no tuvieron que cruzar el canal de Panamá, donde se pagan tarifas de viaje muy altas y los tiempos de espera que, que se dan en, en el Pacífico costarricense. De tal manera que lo que esperamos es que Hapdeva empiece a buscar el negocio realmente eh, en el mar, buscar clientes. Eh, hay que salir a buscar los clientes, desarrollar el mercado granerero buscar las, el mercado de las cargas de transbordo verdad, y utilizar las grúas, que fue una inversión de 15 mil millones de colones en equipamiento que estaba destinado a la parte de, de la reestructuración de la Bien. institución. Bien, muchas gracias don David Gursón, gracias este, porque esto nos aporta más a este tema. Ya está con nosotros eh, con nosotros Eduardo Krushan, candidato del partido eh, reno, eh, Restauración Nacional y le decimos, bueno decía don David Gursón, o sea las tarifas no se negociaron y vamos a ver si este dato se mantiene. Habdeba estaba cobrando 117 dólares por movimiento de container mientras que APM cobra de base 250 dólares, Según, y tiene un catálogo de servicios que encarece aún más los costos. Estos son los datos que estoy tomando de artículos y denuncias que han hecho los mismos exportadores. ¿Se mantiene esta realidad, Eduardo Krushank? Eh, ¿Y qué piensa usted que debería de hacer un próximo presidente de la República, igual se lo estaba eh, preguntando a don Sergio Mena? Sobre esta situación, hay que renegociar tarifas o buscar nuevos mercados, como dice don David Gursón a propósito de la crisis de contenedores que hay en el mundo este y que bueno, podría darle una oportunidad en este caso a Habdeba o hay que revitalizar Habdeba. ¿Qué pasó con este monopolio? Pasamos de lo público a lo privado. Eh, ¿Qué cambiaría usted? en este sentido buenas noches doctor. muy buenas noches y muy buenas noches a don Sergio y un gusto saludarle a Gracias. toda la teleaudiencia a mí me parece que un tema tan sensible como son las importaciones y las exportaciones de este país no pueden ni deben estar en manos de un, de un monopolio y menos un monopolio privado de forma tal que si Jabdeva no, no se hace la reingeniería de Jabdeva y se le pone a competir... Perdón, pero el gobierno ha dicho que esto es una reingeniería. Eh, bueno, pero no se ha hecho. Mm. Está, está en camino. Y si no se pone a Jabdeva a competir con la terminal de, de contenedores, con la AP Terminal... Eh, el panorama se nos va a complicar porque Jabdeva podría fenecer porque no hay disposición. ¿Es esa la intención? Eh, ¿De este gobierno? Bueno, yo... Yo no, yo, no, yo, no iría, a yo no iría de este gobierno, me ¿O parece... De los anteriores que, me de parece liberación? que este gobierno ha heredado la situación, un contrato, un contrato leonino un contrato que beneficia a la empresa quiere decir antipatriótico usted. los firmantes de ese contrato perdónenme un contrato yo lo revisé en su totalidad en aquel momento un contrato totalmente leonino inclinado absoluta y totalmente a la empresa AP Terminal casi que entregándole toda la actividad portuaria y eh, matando a Jabdeba yo hubiera preferido que se abriera el mercado eh, con AP Terminal y que se, se, se fortaleciera Habdeba y los pusieran a, a competir. Mm. Y que el que ofreciera las mejores condiciones a los usuarios se llevase la carga. Yo sé que ya Sergio Mena quiere hablar y también usted <coughs> quiere continuar, pero vamos a ver qué dice la gente cuando se les pregunta... Eh, cuando se les hace consultas en relación con este tema. Vamos a escuchar eh, quién nos respondieron. ¿Prefiere usted que la carga y descarga portuaria esté en manos de la compañía estatal JacDA o de una transnacional privada, por ejemplo, APM Terminal? ¿Y por qué? Jacdeva, porque primeramente, primero lo nuestro. A la a mi patria, le digo primero, nosotros. Obviamente Limón, porque son los dueños del movimiento allá. Y no en manos de una transnacional que viene a recoger un dinero para llevárselo fuera de aquí. Si Jabdeva está funcionando bien, yo diría que Jabdeva, pero no sé si es que está teniendo situaciones que están afectando al, a la exportación o al país. Aunque sé que hay un hueco ahí grande, ¿verdad?, de deuda, pero creo que también poco a poco podemos ir saliendo adelante. Te voy a decir que Jabdeva no es necesariamente la Junta Administrativa. Ellos no tienen ni la capacidad ni el conocimiento para llevar a cabo esto. Es más bien la cooperativa portuaria la que debería de tener ese movimiento. ¿Cuál de las dos sería más cara, Jarteba o una este, privada? La... Efectivamente, la privada es más cara. La privada siempre al final sale cara. Vea lo que vivimos con la Ruta 27. Estamos pagando y pagando y eso como que nunca termina, ¿verdad? Entonces, preferimos lo nuestro. Bueno, se ríe, se ríe don Sergio Mena también, igual don Eduardo. Eh, Sergio Mena, yo usted escuchaba a, a este sondeo, lo que decían las personas. Eh, ¿Qué valoración hace usted? Entonces, ¿podría uno decir que la concesión de obra pública en los puertos ha sido un fracaso? No, yo no lo llamaría fracaso. Yo llamaría un poco, eh, tomando lo que dice don Eduardo, eh, efectivamente, en este país... Eh, yo tuve la oportunidad de ser diplomático en Europa, estar en más de 22 países, estuve en la OCDE una vez y ahí se hablaba que siempre que fuera a haber una concesión de un ente internacional, internacional en un país, debía alistarse lo local primero. Está muy bien lo que habla don Eduardo de, de, de compartir un poco la, la actividad portuaria, pero usted tiene que preparar primero a JAPDEVA correctamente. ¿Qué fue lo que le hicieron a Abdeva? No, a Habdeva lo llegaron a tener insuficiencias presupuestarias, donde decían colones que se recogían 65 y se iban en la planilla. Hubo una gestión que no fue correcta, en los, en, eh, empezando en los 90, siguiendo en el 2000, y pareciera que. Y ahí es donde viene la gran pregunta. Usted decía si era propio, era adrede o fue sin querer. Se fue como dejando de lado mm. Se fue dejando de lado hasta llevar al gobierno de Guillermo Solís cuando se dice que Habdeva es inviable. Entonces. Aquí hay una decisión política que tomaron los gobiernos de liberación nacional y fue traer a APM Terminals. Las características del contrato que habla don Eduardo son como él las indica, pero don Eduardo, la Contraloría General de la República aprobó el contrato de APM Terminals. Entonces, se le dio a algo que es así, se le dio vía libre. ¿Y qué pasó al final? Ahora venimos, cuando ya Abdeba no tiene mil y pico de empleados, sino 300, cuando ya Andrea Centeno lo que hace es cada vez que puede ir a la Asamblea a pedir más plata y don Eduardo y sus compañeros diputados aprueban presupuesto tras presupuesto, yo sí creo que hay un camino para que Japteba deje de operar, claramente está diseñado de esa forma. Lo que pasa es que el gobierno no tiene la honestidad para decirlo. Por supuesto, diputados que representan la provincia de Limón, como el señor Gursón Eduardo, pues tienen una vocería muy importante política, pero desde el punto de vista... no les hacen caso. No, porque financieramente quien manda es el poder ejecutivo. O sea, don Eduardo no es aún presidente si él fuera a ser, es diputado, él aprueba leyes. Tiene control político. Pero tiene una bancada. Exactamente, ¿no? tiene una bancada, exactamente. Mm. Y Liberación tiene más diputados, junto con los de restauración son bastantes. Pero el tema es, de fondo. Si estaba listo Jabdeva para cuando llegó a PM a poder participar así, no, en mi opinión no estaba listo. Teníamos que primero apoyar a Jabdeva, esa reingeniería que ha hablado Eduardo, y traer a la concesión internacional. ¿Cómo entender no, entonces si, si, si los recursos se iban eh, para el pago de salarios y si los recursos, bueno, y, las, y los movimientos sociales, las huelgas que se daban, cómo entonces entender, y el servicio no generaba estas presas? Entonces, todo esto que se cri criticó a Jabdeva, finalmente, eh, ¿no era tan malo? Es así, porque hoy las tarifas duplican, según estos datos que tengo, de 117 dólares a 250 dólares. 17 cámaras empresariales cuestionaron la exportación de sus productos eh, por, eh, por parte de la terminal, AP, por parte de la terminal APM, eh, APM y pidieron al gobierno que rescinde y renegocie ese contrato. Es decir, era más barata, Abdeba, con todo y su pago al personal, con todo y su convención colectiva, con todo y sus huelgas... ¿Que a PM Terminals? Por supuesto que sí. Y le voy a decir lo siguiente. Habdeba pasó 11 años sin un incremento tarifario, porque la tenían amarrada. Y pasó casi 20, 20 y pico de años sin poder adquirir maquinaria nueva. Porque eh, la tenían en esas condiciones con el deliberado propósito de traernos una empresa privada porque pensaron que la empresa privada iba a ser muy superior a Habdeba y que iba a ser que íbamos a ser más competitivos con la empresa privada y lejos de serlo este, lo que nos ofrecieron eh, ha sido un, un, un, lo que acostumbran a decir un, muchos, mucho humo nos vendieron. ¿Por qué nos vendieron humo? Porque se ha demostrado que es ...más del doble de caro... ...si algo es más eficiente... ...quiere decir que la, la eficiencia... ...en la, en en la eficiencia... ...va implícito el precio... Uh -huh. y, y, la, ...y la celeridad... Y, ...y aquí hay... ...más atrasos... Sí, sí. Y, ...y más del doble de los costos... ...quiere decir... ...que el negocio... ...no era tal como nos uh -huh. lo vendieron... ...y con un agravante... Con un agravante ...le quitan a, a los costarricenses el 100% de los ingresos que generaba Abdeva para dejarnos un 7% a través de un canon. Entonces... ¿El canon es ese eh, El 7%. Mil millones, eh, mil millones... O tarifa millones, que paga es, la empresa. Mil millones de dólares en 35 años. Exactamente. Es un... Es un y yo, yo lo he calificado en mis, en mis controles políticos como uno de los peores negocios que ha hecho el, el estado costarricense en toda su historia recordemos que no muy breve nada más recordemos que se hablaba de Eduardo en aquel momento del calado de los contenedores que habían barcos de diferente calado y que Jabdeva venía a, a llegar hasta un nivel que no podía continuar con cierto cliente la que venía uh -huh. y que era APM Terminals la que se iba a encargar de aquellos barcos y de aquellos contenedores de mayor tamaño. El fully P Exactamente, una container, sí. ah, correcto. Sí. Y pues esa fue la excusa que usaron para decir que, incluso recuerdo muy bien que se hablaba de que APM entraba a trabajar y que Hubdeba se iba a encargar de otra actividad. Lo que nos dimos cuenta, lo que apuntó Eduardo, que al final ese no era el plan. El plan era simplemente ir apoderando a la concesionaria hasta lo que tenemos hoy. Se ha dicho que es Liberación Nacional, que se negoció en los gobiernos de Liberación Nacional. ¿Qué dice don David Gurzón, diputado del Partido de Liberación? Sin duda alguna. En duda alguna. Adelante, don David. Los gobiernos de Liberación se hicieron algunos estudios y se contrató por parte de Janteva a una empresa holandesa, la Royal Haskone, que hizo estudios con proyecciones muy elevadas, donde se decía que para el año 2020, para dar un dato más o menos, ya estaríamos... ...en un nivel de 2.5 millones de unidades de, de contenedores... ...movilizados por los puertos de Limón, de, de Limón y Moín. Y eso no fue así. Eh, en, estamos movilizando solamente 1.200.000 unidades de contenedores de 20 pies. Y entonces la proyección de los ingresos financieros... ...para que APM fuera sustentable con, con, con la carga que estamos movilizando... Eh, no dio y entonces el gobierno le ha entregado toda la carga a APM quitándole la competitividad que tenía Hapdeva para darle la seguridad jurídica a una empresa transnacional, verdad. igualmente ustedes han visto todos los problemas de seguridad que hemos tenido con el manejo de, las, de la seguridad portuaria donde el escáner que opera en Limón, no está en manos de una empresa privada, no como APM Terminal, cuando eso no puede salir de la, de la no mano no del Estado. Uh -huh. Exactamente. Entonces, eh, en realidad eh, Limón es un puerto eficiente bajo el manejo de Jabdeva, solamente que con la cantidad de las exportaciones, con la producción nacional que tenemos, no llegó a la expectativa que en el límite alto que tenían proyectado, para la fecha estaríamos en dos millones y medio de unidades de contenedores, cosa que no lo hemos tenido y eso ha, ha permitido, ha evitado que Jandeva tenga parte de la carga y toda la carga se la ha absorbido la APM Terminal por decisión gubernamental. ¿Pero no fue responsable de lideración al haber hecho en no, ese no gobierno? Gubernamental, no. Bueno a ver. Es aquí, una, es aquí una, aquí una decisión que tomó eh, el eh, gobierno eh, actual... Bajo la, bajo la conducción de don Roberto Méndez Mata que le dio instrucciones al presidente ejecutivo y anterior eso, que eso, también, de entregar toda la en el, carga a terminar toda la carga concesivizada ahora algunos empresarios que han visto afectados sus finanzas tomaron la decisión de volver a traer barcos mixtos para que fueran atendidos en las terminales de Jabdeva y Jabdeva ha tenido algunos ingresos adicionales pero siempre registra pérdidas cercanas a los 650 millones de colones Bien. mensuales Bien. actualmente. ¿Aquí hay reacciones? Eh, ¿Aquí hay reacciones? Eh, eh, bueno, eh, don diputado Gurgel, don... yo discrepo de usted en, en esa esa conclusión que hace usted que ha sido una decisión de del de, de actual gobierno y sin el menor ánimo de, de defender el, el gobierno, pero es un asunto contractual. Eh, yo y mi personal, mis asesores nos dimos a la tarea de estudiar ese contrato en todos sus extremos, y la verdad es que la interpretación que, que hizo el gobierno del contrato, la aplicación del contrato, es la que es la que corresponde de tal manera que la entrega de la carga obedece a principios de contratación y no a, a, y no a principios sí, de, y si de la empresa entonces, si entonces me parece que los firmantes del, mixtos, los firmantes del contrato son los responsables ¿Quiénes de, son los de firmantes del contrato? Eh, se, de, en el gobierno entiendo que de Doña Laura Chinchilla okay. se firmó eh. el contrato. Eh, y, don, y entonces ah, ellos son los responsables sí. de, de la entrega de la carga. Eh, a partir de ese momento, lo que sí, pasa sí. es sí. que la obra se finalizó en otro periodo y se materializa en ese okay. otro periodo. Sí. Pero vena. el problema nace desde la génesis de la firma del contrato. Vamos Señor a ver. Yo entiendo claro, que don gabriel Gursón está apuntando que si usaran barcos mixtos hoy los exportadores, pero don David está tal vez hablando de la actualidad, de lo que está pasando hoy. Hoy hay una crisis de contenedores que nada tiene que ver con la concesión de, de APM Terminals, verdad porque somos muy de la inmediatez. Eh, lleva razón el, el señor Kruschen, yo soy abogado también como él, y los contratos son fuerza de ley entre las partes. Cuando se firma algo contractual... Puede ser hasta un contrato de arrendamiento o un contrato societario, en este caso un contrato de una concesión internacional como APM Terminal, que es un monstruo privado, gigantesco, mundial en nuestro pequeño país, es la, es, es la negociación de este contra este. Y lo más grave es que la sala constitucional de este país, la Contraloría General de la República de este país, permitieron la, que ese contrato siguiera adelante. Entonces, hoy que tenemos los precios doblados, que tenemos las condiciones que estamos describiendo, es porque el gobierno está compelido, don Carlos Alvarado, no es que si sí, él quiere, hay un contrato firmado entre Así la República es. de Costa Rica y la concesionaria. Entonces, él o lo cumple... Don Eduardo me va a apoyar en que nos vemos en los tribunales internacionales así con una demanda multimillonaria contra Costa Rica por otra vez hacer las cosas de forma incorrecta. Tengo que irme casi que con redes sociales, pero sí quisiera preguntarles antes de que nos vayamos con las redes, que ya los compañeros me lo están pidiendo, porque ya ustedes han generado comentarios aquí. Este, Por favor, nada más. Entonces, ¿qué harían? ¿Qué haría en, de manera así, muy resumida, este... Eh, don Sergio, ¿qué haría también Don Eduardo Cruz. Bueno, yo personalmente eh, he indicado eh, en general en mi campaña que Costa Rica pertenece a, una, a un conglomerado de organismos internacionales y de un montón de temas de afuera, concesiones tratados de libre comercio que llegó la hora de revisar su administración llegó la hora de poder con un gobierno con gente experta en derecho internacional público y comercial, poder sentarse con la concesionaria APM Terminals poder revisar algunos términos del contrato porque en derecho todo se puede eventualmente modificar si las dos partes están de acuerdo yo creería que un gobierno de la república responsable no puede simplemente llegar y decir esto está firmado así y así nos fuimos y por otro lado con Jabdeva me parece que la decisión que deberíamos de tomar no sé en qué condiciones vamos a asumir los quienes gobernemos a partir de mayo Jabdeva a como va no sé si habrán 100 empleados o 150 pero definitivamente yo he escuchado cosas que ha, ha dicho don eduardo Cruzan sobre otras actividades económicas o negocios que Jabdeva podría embarcarse a hacer y yo creo que lo que tendría que hacer un gobierno responsable es no vender otro marascal diciendo que Abdeva se va a convertir en algo que va a competir tú a tú con APM Terminals, pero sí darle otra actividad económica junto con la del mar, la de las grúas, la del puerto, para un bienestar sobre todo de limón. Y otra cosa que sé que él y yo haríamos es asegurar que el cano se utilice correctamente. ¿Usted le devolvería el Fully Cellular Container ship bueno, que es esa vea, famosa contenedor? Que es el o sea, que genera los grandes ingresos, ¿se los devolvería usted a Jabdeo? Hay algunas que haría con, ante el servicio Hay algunas, uh -huh. que hay algunos candidatos que han llegado a la provincia de Limón a ofrecerle a los limonenses que le van a devolver a Jabdeo a la carga. Eso es populismo sí, es buscando atraer ¿Por a traer votos, porque hay un contrato con uh -huh. nos, que nos o sea, que, no se que nos obliga y que no se puede. Yo eh, No se eh, puede eh, renegociar. Eh, yo he establecido claramente en mi plan de gobierno y está escrito que eh, intentaríamos hacer una renegoci renegociación con, con la empresa AP Terminal en el sentido que si lo que necesitamos es que Habdeba recupere una parte de la carga al menos una parte, un 10 o un 15% de la carga que le permita alcanzar su equilibrio financiero. Y entonces pensamos que se podría negociar con la empresa eh, tal vez ampliando el, el plazo del contrato que está a 35 años tal vez, tal vez ampliándole no sé, 5 sí, eh, años sí, más sí. a cambio de, de un 10 o un 15% de la carga y que Jabdeva también se involucre en otros nichos de me mercados como, como los graneleros en, en, en, en el muelle de, en los muelles de, de, cru, de cruceros pero, pero muelles un ¿Sí? port de abordaje ¿Sí? y desabordaje para que para que pueda volver a ser autosostenible como Jabdeva lo fue durante sus 56 años de, de existencia. De manera que sí creo que hay, que hay caminos, pero es a través de la búsqueda de los acuerdos, de los consensos. No es como dicen algunos candidatos. Yo sí voy a ir a tomar la decisión de quitarle la carga a AP Terminal eh, para entregar, devolvérsela sí, a Jabdeva Eso eso no, eso no es viable eso, eso, sí. eso si es no dictatorial, si es no dictatorial. quiere exponer al país a una demanda multimillonaria multi, pero multimillonaria vamos a ver los comentarios de inmediato que nos están haciendo las personas seguidoras de este tema aquí en Canal 15 en Costa Rica en Juego dice Hillary Obando Jabdeva podría ser la punta de lanza que potencia Limón pero para eso sería mejor que siga compitiendo con APM o que se dedique a otro ámbito como el de los cruceros eso dice Hilary Obando eh, Luis de Herrera nos comenta vamos a ver a continuación ha habido mucha discusión de si APM o Jabdeba es lo mejor para la provincia en ese sentido ¿quién ofrece más empleos y con mejores condiciones? ¿sería ese un punto válido para tomar en cuenta señores candidatos? es importante esa pregunta Marce Arias comenta también veamos el narcotráfico es uno de los principales problemas que siempre hay en los puertos. Ya APM se vio envuelta en un escándalo. ¿Qué proponen para estas actividades ilegales? Para que estas actividades ilegales no usen la red portuaria en Limón? Bueno, en primer, primer lugar, Sergio con, Mena, con, tema, con este tema de, de, de los escáneres es una vergüenza que este país no pueda ni manejar eso correctamente. Nosotros ...hemos desatendido las fronteras de una manera y los puertos increíblemente. Es que nos tienen dos concesionarios. Exactamente, son, son entes privados que los vigilan... ...y somos el paso de drogas perfecto para el mundo. Costa Rica está situado en el pasadizo perfecto entre el sur y el norte... ...y no podemos esconder que hoy hay un flagelo de narcotráfico... ...metido inclusive tocando las puertas de lo político. Tenemos que estar claros, lo que se debe también renegociar con, este, con estos privados... ...es que por temas de seguridad nacional especialmente e internacional... Tiene que haber participación del gobierno de la República en el tema del control de los escáneres y la función aduanera no se puede delegar. O sea, usted puede tener almacenes fiscales administrados, pero la función aduanera es como la función tributaria de un país. Nosotros no podemos estar esperando el, lo que nos pase de información APM terminas sobre cuánto es lo que le van a pagar a Costa Rica de impuestos los que están ahí. Y eso con el tema del narcotráfico. Uh -huh. y, sobre la, y sobre lo que comentaba la ciudadana Hillary del tema de la punta de lanza con respecto a, a, ¿A, a los hábitos? cruceros, donde uh -huh. Eduardo apuntó un tema ahí, pero sobre todo el joven que hablaba de quién pagaba o quién daba mejores condiciones laborales, uh -huh. me parece uh -huh. una pregunta importante, sin embargo si partimos que vivimos en un estado de derecho donde se deben de respetar los salarios mínimos, donde se debe de respetar las condiciones laborales mínimas, no debería ser ese un tema, o sea en Hadeva debería ganar una persona con cierta preparación al menos parecido a lo que gana en la otra empresa. Porque si nos vamos a ir únicamente... No, en ganaba más. Por supuesto. Pero si por las, por claro, razones convencionales. Por supuesto, pero si nos vamos a ir a que la APM va a pagar más por ser una transnacional o mm -hmm. te va a dar más condiciones de intercambio a otros países y cosas de estas, pues obviamente es grosero comparar un patrimonio económico como el de APM terminas con la Junta Portuaria de Limón. Sin embargo, en materia de contratación, y don Eduardo conoce más del tema por ser alguien de Limón, ¿Cuánto ha generado empleos directos e indirectos la Junta Portuaria en 56 años? ¿Cuánta gente ha trabajado en Limón? Una cantidad Casi gigante de personas. Limón. Eh, Eduardo Crucian, de sí, Restauración Nacional. A mí me, tenemos también a don David todavía. Esperando. A mí me parece que definitivamente Jabdeba debe resurgir, que es indispensable para el desarrollo. ¿Puede resurgir con un contrato de ese tipo? Eh, eh, como lo dije anteriormente, eh, tratando de recuperar al menos un 15% de la carga a través de una adecuada negociación. A mí me parece que, que un gobierno eh, puede ir a la matriz de APM a sentarse y a, a, a explicar la situación y de la necesidad de que haya al menos un, un nivel de competencia en el ámbito portuario eh, porque no se puede crear un, un monopolio y sentarse a hacer la negociación para darle sostenibilidad a Habdeba. Y me parece que se debe utilizar parte de esos recursos para ir desarrollando lo que, lo que son los, los muelles de cruceros, pero muelles de cruce, terminales de cruceros uh -huh. donde se puedan eh, abordar, eh, los cruceros en Costa Rica para que no sea como sucede actualmente que los cruceros vienen por unas horas se uh -huh, estacionan e uh -huh. inclusive los pasajeros llegan unos buses a Limón uh -huh. y se los traen uh -huh. para el Valle Central eso ha lo ha así, haciendo, eso. haciendo haciendo ni siquiera pasan por los cantones de Limón haciendo siquiera. acopio del, de, la, de la política de valle centralista, centralista del desarrollo histórico de este país que ha sido valle centralista y que, que nosotros queremos revertir y entonces creemos que una persona que, que desea hacer un crucero por el Caribe en vez de ir a tomar el crucero a, a Miami o ir a tomarlo a, a Panamá eh, po, debería poderlo tomar el limón. En, en limón este, que existan eh, puestos de abordaje y desabordaje. Eso sí generaría empleo para la, para la zona. ¿Y eso utilizaría usted ese canon? En una parte del canon, porque le digo lo siguiente uh -huh. nos, nosotros aprobamos una ley y para mí esto es sumamente importante para los limonenses una, una, una, un proyecto de ley propuesto por este servidor que hoy es ley de la república para blindar el canon blindar los mil millones en tres sentidos Número uno, que, que, que esos mil millones solo puedan ser utilizados en proyectos de gran impacto socioeconómico pero eso para la está provincia. Pasando, don, no, don, bueno, pero la ley está. Eh, segundo, que los recursos del canon son inembargables, precisamente por lo que pasó con la cuenta de Jabdeva. Y tercero, que solo puedan ser utilizados en la vertiente atlántica, porque ya se oía el rumor de que querían utilizar parte de esos recursos aquí en el Valle Central Bien. bajo el mismo esquema na, na, nada más de, de desarrollo me queda, Valle Centralista me queda un minuto del país. Para te, don David te, gurzón, te, entonces... muy, 30 segundos. Te faltó un cuarto punto. Ponerle un plazo al Fedicomiso que iba a operar eso, porque aún estamos en eso. ¿Mm? Pero sí. los recursos están ahí. Ahí está por, la plata, pero no está, lo está, por lo menos no se lo pueden traer para la mesa. Estamos está de acuerdo. Estamos David Gurzón, diputado de Liberación. Tiene el micrófono apagado. Tiene el micrófono apagado, David. Hay que decirle a don David que tiene el micrófono apagado. Alguien eh. le tiene que avisar. Eh, vamos el canon de Jardeva ah, genera sí. cerca de un 7,5% de los ingresos brutos de APM. Ese es el monto. 7,5% de los ingresos Brutos de APM, que a la fecha son cerca de 40 millones de dólares, que están ahí en las cuentas y que no pueden ser utilizados porque la regla fiscal no. tiene condicionado no. el uso de esos recursos. Por eso también presenté un proyecto de ley para que se pueda eh, inhabilitar esa restricción y que podamos usar los recursos del CANO para generar proyectos productivos oh. que generen empleo mm. en Limón. Hoy no, no se pueden Proyectos usar. de gran impacto y que puedan traerse a valor mm. presente ingresos futuros, porque recordemos que con el proyecto Limón Ciudad Puerto se devolvieron cerca de 74 millones eso? de dólares que deberían haber estado ya activos en Limón generando... Eh, muchas posibilidades de empleo antes de la entrada de operaciones de APM Terminal y no se logró. Y entonces esos recursos se deben utilizar para hacer proyectos de gran impacto donde ciertamente la terminal de cruceros podría ser una, pero los cruceros no le dejan ingresos positivos a Habdeba. Habdeba subvenciona la llegada de los cruceros. Lo que generan los cruceristas que gastan cerca de 100 dólares cada uno en sus visitas a Limón, eso es lo que queda inmerso en la comunidad en servicios que se les presta. Pero la, a Japdeva, si usted investiga, subvenciona los, cruce, los cruceros que, ¿Qué llegan es lo que le genera ¿Qué es lo que le genera ingresos entonces a Jabdeva, David Gursón? Muy rápidamente. Bueno, lo que le genera ingresos a Japdeva serían los servicios de los barcos granereros, los servicios de cargas de transbordo que pueda traer a Limón para generar esa movilización y ahí es donde hay que ser eh, hábil para buscar los clientes que vengan Bien. a demandar esos servicios teniendo hub de grúas existentes y cuatro terminales en Moín que están inutilizadas S prácticamente, que están uh -huh. ahí. Uh -huh. Perfecto. Eh, yo creo que una última frase, tal vez un último comentario sobre lo que dijo don David. Don Eduardo, muy no, rápidamente, por favor. Sin duda alguna el los ingresos, los grandes ingresos lo generan la carga, sin duda alguna. Pero no podemos omitir que eh, los cruceros representan eh, una fuente de ingresos importante, tal vez no directamente hmm. para JAPDEVA, porque ciertamente eh, se subvenciona la actividad por convenios internacionales, pero eh, a razón de de 3000, mil eh, turistas en, en el país cada cada semana producto de los cruceros okay. de, y dejando aproximadamente 137 dólares cada uno, es un ingreso sí. importante sí. y un y un ingreso que se que se democratiza. Muchas gracias don Eduardo y doña Laura, sí, rápidamente, yo sí, creo que no se puede sí, no se puede despreciar ninguna actividad como apunta don Eduardo, me parece que lo más importante es un compromiso de nosotros candidatos para poderle decir a Limón que sí se puede ir a negociar nuevamente con APM Terminal, sentarse con, en la casa matriz con gente que conozca el tema y que a Jabdeva no hay que mentirle más y no hay que mentirle más al pueblo de Limón. Hay un tema que está pasando con Jabdeva, lo quieren terminar de cerrar, lo quieren afectar totalmente, lo quieren hacer inviable y lo que hay que hablarle a Limón simplemente es que quienes generaron el contrato son los partidos tradicionales de Liberación y la Unidad, quien lo ejecutó el PAC, los demás estamos fuera del baile. Ahí. Así Bien, es. muchísimas sin gracias dudas, a, a, Sergio, a Sergio Mena de Nueva Generación, a Eduardo Crucian del Partido de Restauración Nacional, también a don David Gurzón, diputado de Liberación Nacional. Nos vamos de inmediato con otra de nuestras secciones detrás del dato y esto tiene que ver con intención de voto y apoyo a candidatos candidatos. Las elecciones están a la vuelta de la esquina y las opciones de candidaturas y partidos políticos son múltiples. ¿Qué preferencias reportan al día de hoy las y los costarricenses? Veamos. El 79% dice que desea votar y el restante 21% asegura que no lo hará. Acá no se reportan mayores cambios en la intención de voto con respecto a encuestas anteriores. Sin embargo, solo el 62% de las personas dicen estar totalmente decididas a hacerlo. Esto por el 17% restante no se siente atraído o atraída por las opciones existentes y podría a la hora de la verdad no ejercer el voto. Por su parte, el 53% de las personas decididas a votar no tienen un candidato o candidata aún. Esto es lo que se conoce como el grupo de las y los indecisos. Algunas personas creen que la gran cantidad de candidaturas para la presidencia contribuyen a esta indecisión y es producto de la carencia de liderazgo político que hay en el país este panorama, al día de hoy ningún aspirante a la presidencia alcanza el 15% de respaldo y solo tres de las 25 candidaturas tienen más de 5% de respaldo. Figueres del PLN con 13%, Linet Saborio del PUS con 10%, José María Villalta del Frente Amplio con 6%. El apoyo que tenía Figueres cae en 6 puntos y el de Linet y Villalta crece en 2 con respecto al mes anterior, por lo que la distancia entre Figueres y sus contrincantes más inmediatos se acorta. Con este panorama una eventual segunda ronda parece inminente. Parece inminente de acuerdo con la encuesta del, del Centro de Investigación y Estudios Políticos. Pues yo me quedé aquí un momentito hablando todavía con los 12 candidatos a la presidencia, tanto de Restauración como de Nueva Generación. Hasta aquí nos vamos. Eh, gracias por acompañarnos en Costa Rica en Juego. Que pasen muy buenas noches y quédense con Canal 15.